Un pony, como siempre, iba trotando en su trotamiento matutino. A ver, ¿cómo cómo cómo está eso? ¿Cómo va a trotar? Bueno, sigamos. Y ahí es cuando se topa con el famoso ladrón, hombre pirata, quien acababa de robar una planta nuclear y llevaba consigo unos desperdicios tóxicos. Entonces el pony lo tocó y le salieron alas, un cuerno y vomitaba arcoíris y se volvió el pony peca corneo. Fin. Estaba en jabón bañándose cuando le cayó la ducha en la cabeza y se partió en dos. Luego llegó la mamá del jabón y dijo: Mi hijo partido, ¡no! Mientras empezaba a llorar como maniática. Pobre jabón. Y llegó el jabón, el hermano de jabón. Y jamón dijo: Mamá, junta las esferas de dragón y revívelo. Y la mamá dijo: Hola, que te den el jamón a yo, me a salvar mi hijo, jabón. Eso es lo que dijo su mamá. Y de la nada llegó Barney mata y se come a la mamá. Más tarde ya así le dice: Come jamón y dice: Jamón rico, rico. le va un zape a Barney y le dice: Soy alérgico. lleva al doctor, por pues Y así, Barney y va al doctor. Luego 14 minutos sale el doctor y dice, el señor Barney su padre ha muerto porque es un dinosaurio y ya están extintos. En una hermosa mañana vino volando un burro araña, que cayó dentro de un pozo sin fondo de pipí de unicornio, estrellas fugaces. allí encontró una zapa llamada Kylo, que lo llevó hasta el tesoro del Palacio de Oro, donde habitaban gente morada con puntos rosados, pero cuando intentó coger el tesoro... Lo encerraron en un calabozo por ser de color piel. Racismo. Un mes después, vino una princesa ogro con Swiper, su mascota zorro. Ella había venido a robar el tesoro, pero terminó liberando a Burro Araña. Al final se casó con el ogro y tuvieron hijos. Nacieron bebés ogros, pescadores azules, pero con el tiempo se transformaron en amarillo. Y una vez una vaca que comía mucho y por distraída se comió una caca, una caca verde y explotó. ¡Oh, Dios! En una granja había una cabra que tuvo otra cabra y la pobre murió. Es un pendejo. la puta. En el fondo del mar había un cangrejo profesor que les enseñaba a los huérfanitos a nadar y a caminar como cangrejo. Entonces un día un terrorista puso una bomba con los huérfanitos y todos murieron, incluyendo al profesor. Es un pendejo.